Es momento de hablar con nuestros amigos de Valerza. ¿Sobre qué vamos a hablar? Sobre Bitcoin. Esta moneda, esta criptomoneda que sube, que baja, que se dispara, que se estanca. Sí. ¿Qué? ¿Qué está pasando Diego Zuliani? Buen día. Hola Nancy, hola ¿Cómo sí, así ¿Qué de... hago con el Bitcoin? ¿Compro no compro? <risa> me bueno, conviene. Hoy, hoy, está, hoy está en máximo, ¿no? Este, hace una semana aproximadamente. Empezó un rumor y hoy está, se está trabajando eh, en Estados Unidos. La SEC, que es la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos. Autorizó un fondo eh, que se llama Vito, Bit uh -huh. que cotiza o que trata de simular el Bitcoin eh, a través de contratos de futuro. Entonces hay un, ahora existe un fondo en el que las personas, las instituciones pueden invertir siguiendo el Bitcoin. O sea, básicamente, vamos a hacerlo en criollo, ¿en ¿Qué, qué, qué consiste esto? Vos para comprar Bitcoin tenés que tener una exchange, una billetera, una cuenta uh -huh. en, en, en el banco, transferir y que no te persiga la FIP, sí. que no te persiga la UIF, que piensa que es terrorista, y, este, y que no te hackeen la billetera, porque vos, los víctores, lo tenés en tu billetera, claro, en tu wallet. Sí. O tenés que tener una ledger, que son como unos pendrive. ¿sí? Eso se, las personas físicas las podemos hacer, entrar y comprar y tener eso. Pero vos imagínate un fondo de pensión, un fondo de seguro, un fondo de ART, que quiere invertir en Bitcoin y no, no puede tener una wallet a nombre del ...del presidente... ...o sea, es bien complicado para las instituciones... ...para los grandes fondos... ...era muy restrictivo el acceso al Bitcoin... ...entonces uh -huh. a partir de este fondo... Que, ...que cotiza en Estados Unidos... ...uno puede adquirir un papel en el fondo... ...a través de una cuenta de, de, de agente de bolsa... ...y ya poder empezar a participar... ...en el, el, el devenir de Bitcoin... ...como estaba esto... ...hace mucho se está pidiendo esto... ...se está trabajando eso en, en, la, en la SEC... ...para que se autorice años y años y años... ...y salió... Antes de que salga el precio del Bitcoin, el rumor salió y subió y pasó de 40 mil dólares a 64 mil dólares. ¿Eso vale vamos, hoy? Hoy vale 64 mil dólares un Bitcoin. Eh, se hablaba mucho ¿no? de que había como un tiempo límite para comprar Bitcoin, que después iba a bajar o que se saquen. O sea, también hubo muchos rumores ¿no? sí. de, de ese lado que iba a bajar o que ya no iba a tener la misma ganancia. Bueno, eso sucedió. ¿Y por qué sucede esta curva? Sube, eh, este, hay un tema de, de incorporación y aceptación del bitcoin cuando la China deja de aceptar el Bitcoin, prohibir el Bitcoin y eh, negar las operaciones con Bitcoin, todas las operaciones del Bitcoin, el precio del Bitcoin cayó. Uh -huh. Porque el Bitcoin se, tiene el, su, el sustento uh -huh. en lo que las personas le dan el valor a ese activo. Claro. Y tiene la ventaja que es descentralizado. Nadie controla el Bitcoin. Uh -huh. Tiene esa ventaja. No es, uh -huh. pasa como el peso. Entonces vos vas a ver países como Argentina, Venezuela y otros lugares donde el peso le el emite, el, el príncipe, el banco central le emite y este y no existe control, en cambio el, el, el criptoactivo tiene la ventaja de que no lo emite nadie. Entonces eso es, es algo interesante para el inversor, pero no es interesante para los estados. Entonces hay estados que lo adoptan, que no lo adoptan, que lo prohíben, y entonces los precios van y suben, van y suben, hasta que se estabilice Esto si se, se normaliza y se acepta, se universaliza... Va a empezar a estabilizarse. Uh -huh. Y esta aprobación por parte de la SEC, este, en, este, en este fondo que se llama ETF, este, da una señal muy fuerte al mercado, porque está diciendo que el mercado más importante del mundo, que es el, el americano, ¿Está, apostando? está aceptando las operaciones. No directamente claro. en Bitcoin, porque el fondo no invierte en Bitcoin. Uh -huh. El fondo invierte en contratos de futuro de Bitcoin. Claro. Claro. Pero es una Ajá. forma que permite a las grandes instituciones empezar a... a a poner dentro de su cartera de inversión, eh, inversiones que están relacionadas al Bitcoin. Eh, estaba haciendo un cálculo recién a ver cuánto salía eh, un Bitcoin. ¿Cuánto está el dólar? ¿Ciento? Lo oficial 100. 100. Bueno, vamos a ver porque lo había, lo había hecho con 187. Está sí. 6 millones vale sí, un Bitcoin. Pero no es el otro... El que tenés que pagar no es el oficial. Tienes claro, que pagar el que el 100, 190, 200. Bueno, está. Entonces, 11 millones 11 vale millones. para un argentino hoy comprar sí. un Bitcoin. En Exacto. este caso, eh, Diego, se puede comprar una partecita, una porción. Sí. Yo no sé, yo te digo, he escuchado así, tocado de sí. oído. Eh, pero digo, eh, hoy comprar un Bitcoin. Vale 11 millones para o, alguien que vive en la Argentina. Exacto. Mirá cómo son las cosas que cuando recién arrancaba decíamos, yo ni loco voy a apostar por un Bitcoin cuando salía sí. un dólar. Ahora vale 11 millones. Sí. La verdad, y las expectativas son de que de que llegue a los 100 mil dólares. ¿Por ¿Ajá? qué? Porque existen este, mucha gente que quiere... Los que están, están operando hoy en el Bitcoin son personas sí. físicas. Uh -huh. Muchas personas físicas. Y las instituciones, que son una gran cantidad de fondos, no pueden participar. Esto se acerca. El fondo, que se, se, se anunció y que está cotizando eh, a partir de ayer, este es un fondo que trabaja sobre contratos contrato. No tiene Bitcoin, pero se está trabajando, se está solicitando la autorización de fondos que compren Bitcoin. Entonces hay un fondo claro. que compra el Bitcoin y vos le compras el fondo y no tienes que estar cuidando mi billetera que no me claro. caquen. Y, y es todo transparente y eso le va a permitir uh -huh. a los fondos invertir en Bitcoin. Si pasa eso, va a haber una demanda enorme de Bitcoin claro. y el precio va a volver va a subir. A claro, lo que tiene que saber la gente, Diego, que, que por ahí está pensando que, o que está analizando de la situación de comprar algo, eh, no sé, una, un pedacito, una porción del Bitcoin, no sé, insisto, cómo, sí. cómo se dice... Eh, tiene que saber que esto fluctúa mucho, ¿no? Hay, eh, sí. eh, han tenido meses, como dijo Nancy recién, que venían en baja, que estaba muy complicado, que la gente decía, ¿para qué invertí en Bitcoin? Y ahora hoy, de repente, estamos en mediados o casi fines de octubre, pum, se dispara, sí. y capaz y puede, que a fin de año vuelve a bajar. Caer. Digo, sí. eh, Tiene Ese, que saber la gente que va a comenzar a invertir en esto, o que se va a meter en el mundo de la criptomoneda, sí. que es muy fluctuable, ¿no? Absolutamente. Vos pues, Fíjate que eh, había llegado a 60 mil dólares y después cayó a 30. Sí. O sea, bajó el, el, uh -huh. el 50% claro. por ciento de lo que valía y ahora volvió a subir por, claro. esto, por esto. Y este entonces es algo que va a fluctuar mucho y es algo incierto, no está regulado. Y este entonces, bueno, eh, es así, tenés que asumir ese riesgo, tenés, no vas a vender tu casa para poner... Claro, el, el y, y es como, como siempre decimos, ¿no? A veces las mayores ganancias también significan un mayor riesgo. Total. Eh, entonces uh -huh. también, ¿no? Tener en cuenta esto... ¿Vos qué lo recomendás a la gente que hoy está escuchando y que tiene algo de Bitcoin o que ha empezado a indagar en el mundo de Bitcoin? Bueno, básicamente esta, esta noticia lo que permite es una nu un nuevos actores en el mercado. Al que puede comprar Bitcoin, ¿para qué va a comprar un, un, un fondo que contrata un futuro? Para eso compra Bitcoin. Claro. Eh, claro. Eso tiene, está bien Sin así. intermediarios, digamos. Intermediarios. Pero existen otras, otros mecanismos, ahora nuevos, bl en blanco, más transparente, que permiten eso. Yo creo que la, la tecnología blockchain va a ser una tecnología que viene para quedarse y va a transformar muchísimas cosas. Nosotros estamos, no vemos todo el futuro que viene en eso, pero es, es hacia donde va. Uh -huh. Así que es una buena apuesta al futuro. No Hay que ser disciplinado claro. el porcentaje que vos le va a destinar a inversiones uh, es, de alto claro. riesgo. Uh -huh. Y se han dado casos así, este porque me parece que uno se entusiasma no también con, con estos números sí. tan alentadores y hasta uno puede llegar a caer como a, en un casino, no eh, sí. en esa ruleta, si se quiere, sí. eh, de, de, de querer apostar más de lo que realmente tengo. Sí. ¿Se han dado esos casos? Sí. Además, ten en cuenta esto, este el, el, la, el Bitcoin eh, cotiza el 100% de las horas, no, no hay un horario de apertura y cierre como claro. pasa en el mercado todo el tiempo. Y no hay restricciones, no hay un agente que controle eso. O sea, es que el Bicope vale cero. Cuando eso pasa en el mercado, lo que hace la Comisión Nacional de Valores, la SEC, es... Cierra, para que no siga cayendo. Claro. Eso no existe, no existe esa protección en el BICO. Entonces uno, y además... No, uno tiene que saber y conocer de qué, de qué está de qué está de, uh -huh. de, de, en qué está invirtiendo. Uh -huh. Si pone stop loss, cómo, cuál es, dónde guarda la billetera, hay muchos muchas este, situaciones de estafa. Claro. Así que bueno, hay que tener en cuenta el riesgo que se está corriendo y diversificar. Normalmente uno puede comprar un cierto porcentaje de, de su disponibilidad en ese activo, pero bueno, tiene que asumir el tema de la volatilidad, ¿no? Exacto. Bueno, la verdad que es muy interesante, digo. Seguramente vamos a tener más, sí. más oportunidades de hablar de esto. ¿A cuánto me dijiste que se cree que puede llegar? 100 mil dólares. Bueno. 100, ah. mil, hoy, hoy está ah. en 64 mil. cuatro mil dólares. Sí. O sea que puede seguir subiendo, no se sabe cuándo. No se sabe cuándo. O sea, puede subir mañana, puede subir en diciembre, puede subir el año que viene. digo. Pues, sí. La idea es que llegue a 100 mil dólares. Sí, esa es, la, esa es la expectativa, ¿no? Claro. Después, uh -huh. la Fed. Corrige la tasa y capaz que se va todo a cero, ¿viste? Claro, Exacto. estas cosas. Claro, ajá. Sí. Pero bueno, hay muchas aceptaciones y es algo muy, muy novedoso. No únicamente el, la, el Bitcoin, sino la tecnología es, es extraordinaria. Claro. El, el mecanismo, ¿no? Sí. El, si se quiere, la, la rueda de esta nueva economía, porque sí. bueno, sabemos que algunos, algunos hablan de un futuro solamente con Bitcoin. Sí. Es probable. Claro, más virtual, ¿no? El Esta frontera virtual. Sí, sí, sí. Unificar Obviamente, todas las implica, monedas. Implica que pierde este autoridad el Banco Central, los gobiernos. Claro, claro, exactamente. Y eso es, eso es donde hay una puja en ese aspecto. Uh -huh. Libertad de las personas o eh, pérdida de, de protección del, del, ¿Te, de la autoridad. ¿Tienes subsidios ¿no? en Bitcoin? Sí, absolutamente por ejemplo, asi o asignaciones, asignaciones... Asignaciones, pero eh... libres y voluntarias, claro. no impuestas. Claro. claro. Es uh -huh. el principio, digamos, que rige la descentralización del de de, de, de, de, de sistema de blockchain, digamos. Uh -huh. Claro, exactamente. Bueno, la verdad es que podríamos <risa> quedarnos charlando de esto porque nos lleva a distintos sí, caminos. Sí. Pero la gente, ¿se puede comunicar con Valesa a por cualquier duda? Absolutamente, cualquier duda, consulta o algún interés, nos llaman, nos, nos buscan alvear 499, local 2. Uh -huh. Nos, o, nos, o nos mandan un correo a info.valerza.com.ar, las está. consultas son gratuitas, así que uh -huh. sin ningún problema. Y ahí sí. vemos también el número telefónico en pantalla sí. para que la gente pueda consultar. Igualmente esta charla, como todas las anteriores, siempre están en las redes sociales. En las redes sociales uh -huh. las somos YouTube o nos, nos contactan por Instagram. Ahí. Perfecto, Diego, muchas Bien. gracias. No, no gracias Diego, nos viene. reencontramos Chao. la semana que viene. Nosotros hacemos una nueva pausa, ya venimos.